Unidad 2. Sistemas de Comunicaciones Comerciales, Aplicaciones y Servicios de Telecomunicaciones. En la segunda unidad didáctica se contextualizan los aprendizajes obtenidos en la unidad 1 para estudiar sistemas de comunicaciones comerciales actuales con sus especificidades técnicas. Entre estos se encuentran sistemas de radiodifusión sonora y de televisión,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 Esta unidad le será de gran utilidad a la hora de evaluar y recomendar cuál sistema de telecomunicaciones tendrá mejores prestaciones para incrementar la eficiencia y la productividad en labores administrativas y logísticas propias del perfil profesional del tecnólogo en operación integral del sector del transporte. Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AEAE relacionadas con el desarrollo temático y competencias de la unidad didáctica a la hora de establecer criterios y evaluar parámetros operativos en sistemas de comunicaciones comerciales específicos. ¿Qué va a aprender? Aprenderá a analizar requerimientos técnicos de sistemas de comunicaciones comerciales que ofertan aplicaciones y servicios en la actualidad. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Clasificar los sistemas de comunicaciones comerciales de acuerdo a las aplicaciones y servicios de usuario final que pueden proveer. Identificar el diagrama de bloques constitutivo para cada sistema de comunicación comercial, especificaciones técnicas, estándares internacionales y normatividades. Analizar los tipos de señales y su procesamiento en cada uno de los bloques constitutivos del sistema de comunicación. Evaluar criterios y parámetros de operación de forma cuantitativa. Escoger con criterio la solución tecnológica necesaria para escenario recreado de sistema de comunicación, ajustado a normas técnicas, manuales y buenas prácticas. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, AE, AE específicas contextualizando sistemas de comunicaciones comerciales, en cada una de ellas. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar,